de nuevo a otro video aquí en mi canal de YouTube en el día de hoy, estoy muy emocionada feliz, contenta, mejor dicho no se imaginan lo feliz que estoy porque para el momento en el que ponga este video en vivo ya lo suba a YouTube va a ser uno de los primeros videos con la reseña de este nuevo lanzamiento que la verdad lo estaba esperando hace muchísimo tiempo y creo que ustedes se van a preguntar si es de maquillaje y no, no es de maquillaje. Tiene que ver algo con eso, pero no es maquillaje exactamente. Cuando recibí el correo, la verdad estaba demasiado emocionada porque pues es una oportunidad muy, muy, muy grande y estaba muy feliz porque voy a poder experimentar estos productos con ustedes por primera vez. Vamos a ver qué tal son y también eh, ustedes los podrán ver aquí en español, en vivo, se van a enterar absolutamente de todo. Así que no voy a hablar más y comencemos. Amores, esta es la cajita, me tocó aquí tapar como la información y si se pueden dar cuenta, se me cayó una uña. <ríe> eh, vamos a abrir esta cajita, que esta cajita, mejor dicho, me tiene emocionadísima. O sea, qué emoción vean esto por favor o sea Rihanna lanzó su Fenty Skin y esto de verdad que me tiene pero ay por dios siento que ya ha trabajado tanto tiempo en esta marca de skin la verdad me tiene muy emocionada porque sé que ha venido trabajando desde hace más o menos un año dos años si no estoy mal en este Fenty Skin y la verdad me tiene a la expectativa con lo que recibimos el día de hoy. Y se, se los va a mostrar completo. Entonces viene nuestra cajita: Introducing Fenty Skin. Y aquí, abajo, están los productos. Aquí están los tres productos que recibimos. Se los voy a mostrar uno por uno y los vamos a probar exactamente qué son. El primero. Dice que es un cleanser, es un limpiador facial para eliminar el maquillaje, dice que lo remueve completamente, es suave con tu piel, es un limpiador diario y removedor de maquillaje, entonces es como las dos cosas, no pueden usar tanto limpiador diario como removedor de maquillaje, utilizar en el día más en la noche para eliminar el maquillaje, las impurezas y la suciedad de nuestro rostro. Tenemos que tener la piel húmeda para que funcione mejor y se pueda lavar. Vamos a hacer una prueba para este video para que ustedes puedan ver exactamente cómo funciona. Voy a aplicar un poco de base en este lado. Vamos a mirar qué tal queda. Si sí queda igual a mi carita de este lado que está totalmente limpia sin absolutamente nada. Bueno, aquí voy a aplicar un poquito de base para que ustedes se den cuenta. Y lo que vamos a hacer es utilizar tal cual, como nos dicen las instrucciones, vamos a humedecer un poco nuestro rostro. Aquí ya tengo mi spray con el agüita, que es como normalmente lo hago cuando grabo. Obviamente, si estoy en mi baño, pues simplemente en el lado manos o en la ducha lo vamos a hacer. este solamente se abre así si ¿Sí escucharon ese clic y listo mirenla super suavecita la verdad el olor es como muy de playa como no, no huele como a, a, a ¿cómo decírselos a protector solar, no, nada que ver sino que huele como a coco no sé, huele muy playa me encanta el olor y la textura está increíble o sea, súper súper suave y si se pueden dar cuenta el producto vuelve a activarse cada vez que le aplico agua entonces no necesito aplicar más producto, sino realmente lo que saqué de la botella en un principio es lo que estamos utilizando. Y ahora vamos a jugar con agüita. Yo lo voy a hacer en cámara, obviamente ustedes háganlo en casa en un lugar más cómodo y eso. Lo vamos a eliminar con la toallita. Vamos a eliminarlo, pues a quitarlo. Tengo, wow, tengo que decir que la fórmula me gusta mucho. Estoy quitando primero el lado que tenía maquillaje. Y miren, si se pueden dar cuenta en la toallita, está saliendo súper, súper bien. Y en el párpado. Honestamente no recuerdo si este decía como que evitaran... No, no dice evitar el contacto con los ojos. Y lo que me gusta de este es que honestamente es súper delicado con los ojos. Si se dieron cuenta yo lo apliqué aquí. Y la mayoría de los limpiadores a mí me irritan los ojos porque es como que no se pueden utilizar tan cerca los ojos. Y lo que me gusta de este es que no lo dice y me arriesgué y la verdad miren pude limpiar absolutamente todo lo que había en mi ojito no está irritado, no nada, yo creo que también el producto es como súper natural si se dan cuenta eliminamos toda la base que añadimos a nuestra piel y ahora con la otra puntita de nuestra toalla voy a mirar si quedaron como eh, excesos de maquillaje o no ok, entonces ahora con este lado si se pueden dar cuenta está súper limpiecito y lo que vamos a hacer es que vamos a volver a pasar la toallita por nuestro rostro con un poquitico más de agua para mirar si ya eliminamos todo el producto y si nos quedó realmente base o no obviamente cuando nos limpiamos la cara esparcimos la base por todo lado entonces ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? Vean no veo absolutamente nada de base en la toalla y me encanta. O sea, es como de esos limpiadores que realmente funcionan muy bien. Bueno, amores, que tengo que decirles de ese producto que me gustó muchísimo y les voy a ser sincera en varias cosas. Ustedes saben que mi piel es sensible, es muy seca y la verdad siempre intento utilizar o buscar un limpiador que me quite esa segunda vez que tengo que volver a eliminar el maquillaje. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente... Cuando yo me desmaquillo, utilizo un limpiador en la ducha y posteriormente tengo que volver a utilizar una toallita con agua micelar para quitar el maquillaje restante. No les voy a mentir, siempre tengo que hacer esto y siempre sale maquillaje de más. No estoy queriendo decir que sean limpiadores malos, no, no son limpiadores malos, pero intento evitar... Ese segundo paso para no lastimar mi piel. Ok, ahora vamos al segundo producto de Fenty Skin. Este es el Fat Water Pore Refining Toner Serum. Lo que hace es refinar nuestros poros, reduce las manchas oscuras que tenemos en la piel. También ayuda a nuestro tono de piel a ser mucho más uniforme y evita que nuestra piel se cuartee o esté como seca así que lo vamos a utilizar este dice utilizar en el día y en la noche en piel limpia aplicar en toda la cara con los dedos y listo, tampoco dice que es como evitar el contacto con los ojos, no ahora vamos a abrirlo ahora se quedó... como de textura gomosa ni siquiera pareciera que fuera gomosa pero no es líquida huele delicioso se lo juro que huele como algo tropical algo de playa, se huele delicioso ¿A una piña colada Coco, pero no es tan coco <risa> Bueno, amores, este tónico me gustó bastante. Es bien suave, la textura es rara. Como que tú lo ves como si fuera gomosito, como gelatinoso. Pero al fin de cuentas es líquido, es suave y no te deja la piel como rara, la verdad. Ay, a mí me pasa que algunos tónicos son tan fuertes que como que me pica la piel y no lo soporto tanto y después resultó como retirándolos para evitar que se me irrite más la piel, pero este creo que es un tónico súper suave y honestamente el olor está espectacular. Bueno, amores, y por último vamos a utilizar este esta crema que además tiene protector solar SPF 30, o sea, está buenísimo. Eh, dice utilizar todos los días sin excusas eso es algo muy importante y si van a utilizar maquillaje um, utilícenlo antes del maquillaje a ver, vamos a abrirla uh, ¿qué es esto? ok, acá hay un pedazo vienen dos cosas diferentes para ser sincera y aquí está este blanquito y aquí traen como las instrucciones de cómo colocarlo entonces estos dos tienen que cuadrar Ahí Y ahí ya quedó justo Ahora dice twist Oh Twist, sí, ¿sí ven? Twist Para cerrar y abrir Aquí está cerrado Y aquí está abierto Está súper chévere, la verdad Listo, amores Entonces la idea de esto es que cuando ya se les acabe, el producto lo único que tienen que comprar es el repuesto de aquí arriba. No tienen que comprar otra vez todo el producto y esto me parece súper súper chévere. Bien, ya es rosadita y huele de líquida. Bueno, ¿qué les puedo decir de esto? La textura me gusta bastante, es bien suave, no es grasosa, pero lo que me gusta es como el efecto que nos deja en la piel, ese efecto glowy y siento que cuando la utilicemos con maquillaje, siento que el maquillaje se va a ver muy hidratado no se va a desgastar tan rápido, obviamente lo voy a tener que utilizar en algunos de mis próximos maquillajes a ver qué tal funciona bueno mis amores, eso fue todo por el día de hoy siento que esta, mejor dicho, esta marca me va a tener como expectante a más productos honestamente siento que los productos que saquen más adelante Voy a estar muy en la expectativa de absolutamente todo porque estos especialmente me gustaron bastante. La verdad siento que le puso mucho, mucho empeño realmente a lo que es importante y ese el producto en sí. Ustedes dirán como ¡ay qué aburrido el empaque! Pero la verdad el empaque me parece que está muy bien para hacer skincare. Siento que nos pueden ayudar muchísimo, sobre todo a las personas que tenemos la piel sensible yo lucho, no saben cuánto por encontrar productos que realmente me sirvan, me funcionen y no me irriten la piel sobre todo si me estoy maquillando todos los días, es muy complicado encontrar productos que realmente nos sirvan así que se los recomiendo un montón, estoy muy contenta y les prometo que para el próximo video de maquillaje les voy a incluir esta crema Um, con el protector solar 30 porque el glowy que tiene mi piel en este momento es muy bonito es muy natural y en verdad me encantó mis amores para las personas que quieran minar los ingredientes en cada producto que quieran, no sé, que quieran probar alguno de estos productos se los voy a dejar aquí abajito y nada, pues eso fue todo por el día de hoy mis amores, no se les olvide visitarme como siempre en mi página en Instagram y en mi página de Facebook porque probablemente Allí va a salir primero el video probando la cremita de Fenty Skin, que aquí en YouTube es lo más probable. Así que síganme, corran y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias por haberme acompañado. Les mando un besote gigante. ¡Chao!